Ya tenemos nuestra caja de GX, así es que acompáñanos a abrirla y pues a ver si nos sale Dasher. U U U Box. Listo, vamos a ver qué trae. ¿Listo qué son? Me parece que son unos mats. No se alcanzan a ver completos. 1, 2, 3, son 4... Y bueno, estas son nuestras cartas promocionales. Ahorita las abrimos para ver qué traen. Entonces creo que vienen cuatro barajas. Es como que sí, tienen, tienen buen tamaño así como para almacenar. Aquí están las barajas que traen. Y estas que son los skills. Pero bueno, vamos a empezar con estas. Para ver si nos sale el buen Dasher, que es el que venimos buscando. Pero bueno, la primera es Crystal Beast, zafir Pegasus. Hidrógeno. Hidrógeno. Y Don Salok también. Es muy bueno la verdad. Es una carta muy nostálgica. Y siempre cuando me tocaba jugar contra él. Pues me las veía muy muy mal. Sphere Curivo. Muy bien. Y el Ultimate Ancient Gear Golem. Perfecto. Vamos a ver qué más. Curibo alado. Al y queda una. Y es Rainbow Dragon. Muy bien. Hay una más que es Volcanic Rocket. Bueno, pues no salió Dashir. Y pues bueno, vamos a empezar a ver. Aquí vienen los Elementales. La verdad es que ya GX fue una serie que no vi mucho. Así es que no sé muy bien los personajes. Pero sí sé que pues salieron bastantes cartas muy buenas: Destiny and Dragon. En esa época, los Ohamas también, Oyamas. Oyaman Knight. Los Ancient Gear Golems, sí llega a jugar con ellos. Cyberblader, Rainbow Dragon, también todo lo que era Cyber Dragones. también muy buenas, muy buenas cartas, muy poderosas. Lo que es también Ciberdark, uh, algunas cartas eh, normales, ah también estos Monkey Monkey, eh, Don Salog, Aprendiz de Mago, también muy buena. Yodroi, Hidrogenon, Rainbow Dark Dragon, Black Brachios, Stone Ancient Gear Golem, <risas> Sphere Curibo, Dragon Catapulta, Cañón, Libro de la Luna, Fusion Weapon, Monkey Monkey Smackdown, Crystal Beacon, el campo de los Okama, Advanced Stark, Rising Energy, Justy Break, Floodgate Trap Hall. Muy bien, esta también es una carta muy útil en TCG. Y bueno, vamos a ver, está bien un poco más más grueso. Este Bonche, A ver, Cyber Dragon, Hunter Dragon, Proto Cyber Dragon, Cyber Phoenix. Eh, Cyber Dark el Edge, Falta el Kill. ¿Qué más? Exploder Dragon. Cyber Valle. Cyber Dark Polimerización. Different Dimension Capsule. Future Fusion. Eh, ok, esta, pero esta es la versión que creo que ya tiene la rata. Overload Fusion, Cyber Dark Impact, Trap Jammer, Cyber Shadow Garna, Strike Flush, Memory Loss, Cyber Network, Volcanic Doomfire, Impachi, otro Impachi, Tortuga UFO, Espíritu de las Flamas, esto, Volcánico, monstruos de... Mm -mm. Tipo Pyro, Volcanic Blaster, Hammer, Rocket, uh, Firestorm Guard, Salamandra, Twister, Blaze Accelerator, Triple Blaze Accelerator, Wildfire, Michuzure, Covering File, File, Fire, Firewall y estas me parece que son las eh, cartas de habilidad. Jaden, vamos a ver, es Aster. A este sí lo ubico, a este personaje sí lo ubico, a este no. Chas, tampoco. Doctor Cloud Crawler. Creo que este era de los Ancient Gear Colems. A los Ancient Gear sí los llegué a jugar. Alexis tampoco lo ubico. Jesse, Zen, Este, Axel, Jaden nuevamente, Aster, Chaz otra vez, armado y listo. Otra vez el Dr. Crowler, Middle Edge, Max, Middle Machine Angel, Ascension, Rainbow Crystal Direct Collection. Cyber Dark Style, Volcanic Cannon, Energizing Elements, Room for Growth. I've got Dino DNA y Consumido por la oscuridad, Jubel. Wow, esta, esta está muy bonita y esta Jubel y las me parece que son las Bestias de Cristal, no lo sé. A ver, vamos con el siguiente. También hay héroes elementales, Purstinatrix, Clayman, Sparkman, tercer ojo, Curibolado, Bobelman, Beadage, Wild Heart, Polimerización nuevamente, Fusion C refuerzos de la armada, muy bien. Sky Scraper, Fission Recovery, R. Niega el ataque, también muy buena. Un héroe de Hero señal, plasma, muy bien. Esta es una carta muy poderosa. Que hace poco fui a jugar a, eh, en mis locales. Y eh, tuve muchos problemas con un, una baraja de héroes. Justo porque invocaba plasma y pues plasma es un monstruo muy muy poderoso. Dasher también muy bueno, muy buscado últimamente. Y pues qué curioso, ¿no? Que una carta común de Dasher estaba, estaban muy caras. Pero bueno, ahora yo creo que ya van a bajar bastante de precio. Dogma Malicious también es muy bueno. Y de hecho vienen dos. Qué bien. Qué bien porque pues la verdad así ya no tendríamos que comprar más cajitas. Dark Angel, polimerización, refuerzos de la armada. Uh, uh, uh, Dark City, The Spirit. Over Destiny, Night Beam. Destiny Signal, The Chain, The Counter. Ahora vienen los ojamas, el amarillo, el verde, el negro, el Beta tiger Jet. Vamos a ver, dragones armados también vienen. Nivel 5, el nivel 7. El W, el Ojama Rojo, el Ojama Azul. Polimerización nuevamente. Ojama Huracán Delta. Oyamagic. Oya Match. Oya Match ¿Qué más? Vamos a ver. Eso es todo. Muy bien. Y pues vamos a ver el último. Que es... Ancient Gear. Vienen varias otra máquina Rata Gigante. El Caballo de Troya. De Koichi. La Bestia de los Ancient Gear. Soldado. Ancient Gear. El Engineer. Jerk Knight. Muy bien. Vienen muchos muchos... Eh, de ellos, Earthquake, Asinger Castle, Gear Town, Doble Ciclón, Card Advance, Metal Morph, Statua Damage Condenser, Miniaturiza, Senju, el de las. Eh, que dice? Thousand Hands, Sonic Bird. Guerrero Warrior Lady, también, carta muy nostálgica. Esta también nos permite invocar a otro este otro guerrero, tipo tierra. Uh, Ciber Tutu, Ciber Hipnasta, Prima, Ciber Ángel Venten, muy bien. y Aten y sana, el guerrero retorn retornando, guerrero retornando con vida. Machine Angel Ritual, Scales, Cosmic Cyclone, muy bien, esta es una muy buena carta. Pase doble, Jarro de la Avaricia, Rainbow Dragon. Que ya es, aquí están las bestias de cristal. Todas me parece que vienen. Muy poderosas, muy curiosas su mecánica. El campo de las bestias de cristal. Crystal Blessing, Crystal Promesa, Crystal Release, Crystal Tree, Crystal Raigeki, Rainbow Life, Rainbow Gravity, Gravel Storm con Conclave. Muy bien. Eso está. Yo creo que para lo que es speed duel y si a ustedes eh, les gusta jugar ese formato, pues sí, la verdad es que es muy muy útil. En eh, cuanto a TCG, pues trae muy pocas cartas que en realidad son relevantes. Las cartas que más nos podrían llegar a interesar pues son las, las cartas promo. También les dejo la favorita, un saludo que es una carta que me recuerda mucho a mis primeros días en los duelos. Eso es todo por hoy y pues hasta el próximo Jugendbox.